Nuestra gente en la parte productiva, en la parte profesional, en la parte cultural turística y como todas las noches eh, tenemos siempre nuestros invitados. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial de nuestra bella ciudad de Catamayo. Ya mismo en breve lo conoceremos, hasta mientras vamos a invitarlo a nuestro compañero Ramiro Narváez. Como siempre, compañero, buenas noches, bienvenido. Saludos, Leonardo, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente acá en el programa. Y queremos saludar también a nuestros eh, televidentes que siguen nuestros, nuestras huellas eh, de lunes a viernes aquí en Escenario. Hoy estamos con mucho gusto para presentarles a un invitado especial, un eh, querido amigo de Catamayo. Él es eh, Carlos Miguel Seli, ingeniero automotriz, un emprendedor a carta cabal acá en nuestro hermoso cantón Catamayo. Y vamos con, a conocer un poquito de su trayectoria, de lo que mire haciendo ...por el adelanto de esta tierra eh, catamayo. Así que saludamos a Carlos Eli. Bienvenido a Escenario. Hola, hola, Ramiro. Hola, Leonardo. Buenas noches. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Así es, Carlos. Eh, bueno, esperamos que... Eh, ...seguramente no le haya cogido de sorpresa nuestra invitación. Pero, bueno, hay, hay muchos que a veces no, no aceptan por diferentes situaciones, sobre todo porque porque dicen que no quieren promocionarse más de lo que ya se conocen. Pero bueno, acá a, a Carlos seguramente tiene mucha gente que lo conoce, pero más que todo queremos en esta ocasión, Carlos, eh, conocer quizá un poco más allá de lo que a lo mejor usted eh, le, le ha contado a, a, a la gente, a sus amigos. Acá en esta ventana queremos ir un poquito más allá, que es a la parte... Eh, sensible, humana, del ser humano. Así que, eh, Carlitos, cuéntenos un poquito de, de su vida, un poco de su, de su niñez. ¿Usted nació acá en Catamayo o en qué parte de la provincia de Loja? Bien, Ramiro. Bueno, yo nací en Ambacola. <coughs> me crié allá en, hasta cuando salí de, al, al, salí de la escuela. Luego me fui a... Ah, no, perdón, hasta cuarto grado. Luego empecé a estudiar en Gonzánamá, eh, pero yo me, me dirigía todos los días, salíamos de Nambacola hacia Gonzánamá a, a recibir las clases. Luego retornábamos en la tarde. Luego para ir al colegio, salía a estudiar en el Colegio Militar en Loja. Allí uh -huh. estuve a los seis años. ¿Y cómo fue ese, ese viaje, ese trabajo, ese trajinar quizá de, desde namacola hasta Loja? Eh, ¿Usted eh, se quedaba acá en Loja o viajaba todos los días? ¿Esto implicaba también gastos? ¿Y cómo, cómo se, se daban este este asunto? Bueno, eh, yo, pues, yo vivía en Loja. Eh, arrendaba allá y vivía solo. Desde los 10, 12 años vivía solo. Eh, muchas de las veces, bueno, yo mismo hacía de cocinar, a veces lavaba ropa, si no, ya veces llevaba ropa para, para Nambacola, para mm -hmm. que me den lavando. Y viajaba yo los fines de semana. Los fines de semana me iba a la casa y entre semana pasaba en Loja. Estamos hablando de una edad de 14 años, eh, por ahí, más no, o menos. No, realmente, ya desde los 12 salí yo a Loja. Desde ya. los 12. Ahí en los primeros meses ni conocía a Loja, me perdía. Entonces Ajá. yo... Eh, ahí, por ejemplo, vivía con unos primos. Eh, después ya empecé a vivir solo. Arrendaba y todo el tiempo uh -huh. vivía prácticamente solo. Después ya también, ya cuando estuve un poco más viejo, salieron mis hermanos a, a estudiar allá. Yeah. Entonces ya había con mis hermanos menores allá. Y cuando vivía solo, eso implicaba también el asunto de, bueno, de, de, de las cosas, ¿no? De, por ejemplo, cocinar, quizá planchar, lavar y esas cosas que también este, tuve que hacerlas, me imagino. Claro, planchar nunca planchaba, <risa> pero pero sí muchas muchas de las veces eh, lavar mi ropa sí o si no ya llevaba la ropa a lavar en ambacola o yeah. eh, cocinar nunca tuve problemas de, de peladito yo yo mismo cocinaba o también comía fuera en, en salón los almuerzos Ajá. Entonces, no, no no era siempre varió todos los años varió y en todo caso una una responsabilidad ya a temprana edad que usted la, la tenía quizás esto también fue como un ejemplo que usted recibió de sus papás. Me imagino que ellos inculcaron valores importantes para la vida. Sí, dando, dando gracias a Dios, eh, no, no tuve problemas en, en realizarlo. Desde muy pequeño siempre estuve en bien, hasta en, no tenía problemas ni siquiera en el colegio ni nada, tomando en cuenta uh -huh. que vivía solo, que podía hacer claro. lo que yo quería, porque eh, tenía la facilidad. Dando gracias a Dios, no... No, no tuve problemas, pasé todo el colegio como cualquier muchacho, viviendo, no. jugando y disfrutando del claro. colegio. Así es. Y luego ya terminé el colegio, vino el tiempo de la universidad de escoger una carrera. Eh, ¿Cómo fue ese momento? ¿Hubo tal vez alguna dificultad para elegir la carrera o ya tenía ya, ya ese deseo pues, de, de aprender el asunto, el tema de, de los motores, de los vehículos? Eh, ¿Cómo se fortaleció, se fundó ese, ese pensamiento, esa idea? Bueno, yo creo que ya estuvo la idea planteada desde cuando estuve en el colegio Es más, una monografía que hicimos en el colegio fue una conversión de un motor a diésel, ah, perdón, de gasolina a gas uh -huh. Y nos, decía que, nos decían que íbamos a quemar el colegio Y me acuerdo siempre un tío Cegosa que dice que yo le había dicho Y peligroso que me lo quieran cobrar en las pensiones uh -huh. <ríe> Y nosotros ya desde, desde muy pelados, desde el sexto curso ya, ya estaban metidos en este mundo de los de los fierros. Mm. Ah, pues entonces eh, de ahí prácticamente fue viendo como una posible carrera y a la cual, pues que a la final terminó haciéndole una profesión. Eh, fue a la universidad y, y bueno, eh, ¿cómo fue esta parte, este proceso? Ya otro ambiente, ya no es el mismo ambiente que el colegio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este impacto? Bueno, realmente, ahora que ya tenemos un poco más de edad, nos damos cuenta que la mejor, la mejor etapa de nuestras vidas es la etapa del, de la juventud, del colegio. Y realmente no, no la supimos aprovechar al 100, porque uh -huh. no sabíamos que, que eso era nuestra mejor etapa de la vida. Cuando ya entramos a la universidad, ya todo es un poco más complejo, eh, un poco más difícil. Bueno, dando gracias a Dios siempre tuve buenos amigos que desde el colegio que nos fuimos a uh -huh. estudiar entonces, eh, todavía llevábamos un poco de esa parte de, de, la, de la amistad, de la infancia, de, lo, de, de la muchachada, de, de, ser, eh, de salir a andar, a joder, a jugar fútbol, a lo que sea. Pero ya la universidad ya toma más responsabilidad, ya todo claro. es más complicado, ya el, todo, todo se vuelve. Es más, los mismos compañeros con el tiempo ya lo vuelven, a, lo empiezan a ver a uno como la competencia, más que como un, un compañero, un amigo. ¿Un compañero, claro. ¿Y cuál es el, el amigo más cercano, ese amigo que, que se dice que, que, bueno, el mejor amigo del colegio, el que, con el que compartían quizá algunas, inclusive algunas situaciones muy personales? ¿Cuál es ese amigo? Bueno, amigos eran algunos realmente que, que se han mantenido con los años, que nos tratamos como, como hermanos. El uno es un medio primo, es primo en segundo grado, Marcos de Albán, que con él siempre nos llevamos nos pasamos conversando, conversamos, paseamos o salimos o nos topamos. Eh, otro buen amigo también, Gabriel Narváez, que con él ya no he tenido contacto bastante tiempo. Sin embargo, sí sabemos conversar de repente, uh -huh. pero o sea, más de, de eso, siempre los amigos todo el tiempo están ahí, aunque sea a la distancia. Otros están fuera del país, pero uh -huh. están es dando gracias a Dios. Eh, creo que se cultivó una buena amistad en nuestro grupo uh -huh. y nos llevamos bien. Hasta ahora. Así es, eh, Carlos, la amistad a pesar de la distancia, la verdadera amistad siempre permanece ahí. Eh, esto me, me lleva a preguntarle, ¿usted nunca pensó y quizás oh, estuvo en la posibilidad de, de salir del país también, de, de emigrar, de buscar otros eh, horizontes en otros, en otros eh, países? Eh, ¿A lo mejor tuvo esta, esta idea o, o siempre pensó en acá, en, en su lugar, eh, salir adelante, emprender y, y pues buscar el, el, el éxito acá? Bueno, es, es un poco complicado ese, ese punto, porque como que las cosas se fueron dando sin la planificación de, de, de decir, eh, a ver, tengo que hacer eh, algo para, para trabajar o para salir, no, sino que eh, simplemente se planteó la idea de, de poner el taller y todo, y se la fue manejando, endeudándose y, y planteando, entonces no... Nunca tuve la, la idea de, de decir, necesito uh -huh. salir del país o alguna cosa. No, uh -huh. simplemente, ya que me gradué, eh, seguía la vida un poco complicada que se vuelve cuando uno sale uh -huh. de la universidad. No es no es fácil porque claro. muchos creen que cuando ya se gradúan de, de la universidad, está la vida arreglada. Uh -huh. Realmente, muchas de las veces se complica más porque ya viene la responsabilidad de uno que quiere uh -huh. sobresalir. Y sin el apoyo directo de los padres, que bueno, siempre están ahí, pero ya como que es, uno tiene más responsabilidad por, por uno mismo. Entonces claro. se viene a complicar, como que uno se presiona un poco más. Así es, eh, eh, Carlos, ya... Eh, tengo que poner de, de parte y, y buscársela, como se dice, para poder salir adelante, siempre y cuando uno, uno quiere lograr el, el objetivo que se ha trazado, porque lo fácil también resulta es dejarlo pues ahí, a medio camino, si es que ya no hay el apoyo, pues simplemente uno se queda o muchos se han quedado así, pero... Pues eh, bien, por Carlos y por muchos que a pesar de las necesidades, de las dificultades en el camino, siempre buscan una alternativa para, para terminar con ese sueño. Llegó el momento de, de terminar la universidad, ya como usted dice, Carlos, un egresado con su cartón bajo el brazo, su título. ¿Ahora qué? ¿Dónde voy a emprender? Eh, voy a, a lo mejor, a buscar un, un empleo. Eh, quizá usted, usted vivió esta experiencia o, o no sé cómo, cómo empezó a a quizá a ejercer su profesión en, en sus primeros tiempos? Claro, bueno, yo cuando salí de la, de la universidad, realmente, como te contaba, no, no, no había una planificación para decir eh, yo tengo planificado hacer esto y está planteado y no, sino que desde ahí empezó a nacer la idea de, de poner el taller, eh, pero... No. Sin o tener. Sea, eh, o sea, nunca estuvo de trabajo de empleado. No, sí, sí estuve. Yo trabajé en, estuve en muchos lados trabajando, haciendo pasantías y, ah, y yeah. cumpliendo, cumpliendo horas. Estuvimos en algunos talleres, automotores uh -huh. y anexos en de la Renault en Cuenca, en la Mercedes, en Mirasol. Entonces sí, sí estuvimos en algunos talleres trabajando, pero realmente uh -huh. eh, la responsabilidad de, de poner uno mismo un taller propio uh -huh. es mucho más grande. ¿Y qué experiencias porque, usted recuerda de esas pasantías? O sea, bueno, es, es un mundo diferente uh -huh. eh, al que vivimos aquí porque um, la tecnología o, el, o la, el capital con la que cuentan los talleres es mucho más grande. Uh -huh. eh, estamos hablando de que, que son eh, talleres de empresas, de, de vehículos, en las cuales tienen, son talleres eh, extremadamente costosos. Uh -huh. eh, pero son son bonitos, es bonito esa, esa experiencia porque se aprende mucho y se va ya implementando lo que se aprendió uh -huh. en la universidad en la práctica, que es claro. donde un, se complementa la, la verdadera información que, que, que le dieron. Eh, buenísimo, ya eh, llegó un momento entonces cuando se, se puso en orden estas ideas y también los recursos para, para montar este taller eh, muy importante aquí en Catamayo, como es Sedicar el nombre que que tú le has puesto. Háblanos entonces de cómo fue este, este trabajo también, quizá arduo al inicio. Eh, ¿Cuáles son los resultados hasta el momento de selicar Sí, Ramiro, mira que ya cuando pusimos el taller eh, eh, montamos lo que son los elevadores y todo, lógicamente después de haberse endeudado, ¿no? Porque creo que muchos no tenemos el, el dinero uh -huh. guardado en el bolsillo para, para hacer una, una inversión de esa magnitud. Entonces, después de haberse endeudado, eh, se planteó ya poner los elevadores, poner la alineadora, eh, balanceadora, enllantadora, generador de nitrógeno, lavador inyectores. Eh, ¿Qué más? Eh, tuvimos que comprar un compresor muy grande para que abastezca todo lo que tiene la generación de aire para el taller. Eh, la, después ya se fue construyendo poco a poco la ranfla de cambiar aceites. Y... Todo el tiempo se viene implementando cosas para mejorar la atención. Uh -huh. Entonces al inicio, lógicamente, recuerdo que la primera semana estuvimos con full trabajo, pero nada de ingresos económicos, porque todos los cargos de la familia los arreglamos. Uh -huh. Entonces <risa> ya después, yeah. ya la siguiente semana vuelta ya se bajó el trabajo, porque yeah. realmente por más que cuando uno empieza no, no, no se desconocieron, Claro. Entonces, ya la segunda semana ya empezamos a, a generar ingresos, pero no había trabajo vuelto. Yeah. Y en, empezamos a trabajar poco a poco hasta ir haciéndose conocer. ¿eh? Hasta que ya luego de un cierto tiempo eh, ya se, se tuvo una buena clientela. Y esa clientela eh, se ha mantenido con el, con el pasar de los años, dando gracias a Dios, se uh -huh. trata de hacer lo mejor para, para mantener la clientela y tratando de innovar siempre para, para dar un mejor servicio. Eh, Celicar, servicio de eh, automotriz, eh, ¿qué eh, tipo de, de vehículos, es decir, eh, también eh, el asunto de, mo de motos, eh, de carros pequeños, carros grandes, es decir, todo, es, todo lo que tiene que ver con um, motores, automotrices, ¿son eh, reparados acá o qué, qué otros servicios se dan acá en este local? Bueno, nosotros nos dedicamos más a lo que son carros de la línea liviana, de la línea liviana. Eh, motos no, no, nos, no nos dedicamos a reparar, pero, pero más a carros pequeños, carros grandes, tampoco nos dedicamos mucho. En la línea liviana sería nuestro, nuestro objetivo uh -huh. planteado. Ya, y, y en cuanto al personal, ¿cuál es el personal que te acompaña? que tú has elegido para que, obviamente, pues eh, el trabajo sea de, responsable, ¿no? Bueno, hoy día estoy trabajando con tres, tres amigos que, que me apoyan en el taller, Giovanni Guamán, Clever Lapo y, y un amigo que ya me lleva acompañando bastante tiempo, es un venezolano, uh -huh. eh, Wilme Pérez. Eh, realmente es un buen grupo, un buen grupo de trabajo. La familia también eh, significa un pilar importantísimo acá en, en tu emprendimiento. Siempre, siempre la familia eh, va a ser el, el pilar fundamental de, de todo hombre, que va a ser el que cual uno se va a afianzar y se uh -huh. plantea como objetivo para, por ellos. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido quizá el, el trabajo eh, más eh, complicado que te haya resultado haya resultado para la empresa, quizá, en, en todo este tiempo de, de actividades? Bueno, eso es, eso es todo el tiempo. Todo, todos los días tenemos trabajos nuevos, trabajos difíciles, trabajos fáciles. Eh, y todos los días se aprende, todos los días es un objetivo eh, planteado, porque a veces uno dice, no, yo a ese carro le he cambiado la banda de distribución uh -huh. 30 veces, a diferentes 30 carros. Y, sin embargo, viene el carro número 31 y uno se aprende algo más en el número uh -huh. 31. Entonces, la mecánica es, es de todos los días aprender, es de todos los días mejorar, innovar y, y de actualizarse. Porque los carros van variando en, en su tecnología rapidísimo, súper claro. rápido. Así es, eh, así es Carlos. El, el, el aprendizaje es constante y cada día pues, va evolucionando. Y yo creo que siempre hay que estar atentos a los cambios que existen. Eh, Carlos, en este tiempo que nos agarró, como se dice, sin pensarlo, este asunto de la pandemia, eh, muchos negocios inclusive cerraron definitivamente sus puertas, sus actividades. ¿Qué significó el asunto de la pandemia para Celicar servicio auto en Catamayo? Bueno, la, pandem la pandemia, como, a como todos, creo que nos afectó en el tema de que nos tuvimos que encerrarnos. Eh, prácticamente fueron dos meses de, de cerrar el taller, en los cuales la, las deudas no, no se eh, perdón uh -huh. Pero, sin embargo, eh, dando gracias a Dios, nosotros tratamos de hacer, eh, o yo traté de hacer como que eh, aplazar, tratar de aplazar todo lo que quedó pendiente. O sea, es, hoy cerramos y abrimos después de dos meses y... Eh, uh -huh. A, traté de aplazar las deudas como pude, lógicamente las deudas con los proveedores, más no con, con el banco. Uh -huh. Pero cuando estuvimos dentro de pandemia, nosotros damos mantenimiento a las ambulancias que, o carros del distrito que no podían paralizarse. Entonces, eh, estuvimos, estuvimos pendientes de ese tipo de cosas. No se facturó realmente como, como se venía trabajando todo el tiempo, pero, pero dando gracias a Dios... Eh, no fue una grave afectación como otros negocios que, que sí se ha visto que han sentido bastante. Así es, así es, eh, eh, Carlos. En el tema de... Sabemos que tú también seguiste una carrera de, de electrónica y telecomunicaciones, si no me equivoco. Eh, bueno, esto eh, también ha aportado de alguna forma en tu crecimiento profesional. Eh, cuéntanos de esta carrera. Quizá tuviste la oportunidad de ejercerla o, o cómo ves esto. Bueno, realmente la idea de seguir la carrera de la tecnología en electrónica eh, estuvo planteado con otro objetivo, el cual ya cuando lo puse al taller ya prácticamente se quedó en vano. Uh -huh. La idea era realizar una especialización en, en electrónica automotriz, pero ya con el trabajo, dedicándose uno al trabajo, ya como que uno pierde la, ese plus que tiene de, de muchacho para estudiar. Entonces ya me dediqué al taller, 100% dedicado al taller y ya no, no, no, la verdad que nunca ejercí la profesión, no, no fue mi intención eh, trabajar en, en telecomunicaciones tampoco, pero no, no pude cumplir, cumplir el objetivo que fue seguir la tecnología. Lógicamente que siempre se aprende y todos los mm. conocimientos aprendidos ahí, aunque no son, no son utilizados, como suman. tú ya dijiste, suman para la, para la vida. Así es, así es, Carlos. Ahora, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los, los sueños? Eh, ¿qué es, ¿Cuál sería tu, tu próximo objetivo a alcanzar, eh, Carlos? Eh, bueno, el objetivo planteado ahora, actualmente, que ya lo iniciamos más o menos hace un par de semanas, eh, es el abrir el almacén de repuestos, que queda junto, junto con el taller, que es como un complemento para realizar un servicio adicional y mejor. Uh -huh. eh, utilizando ya un, un software automotriz que nos permite llevar un control de tanto de los repuestos como un control de los vehículos para realizar un historial de todos los trabajos realizados en todos los vehículos uh -huh. y mm, haciendo como una hoja de vida de cada uno de los carros. Eso está uh -huh. planteado, eh, ya lo estamos haciendo, eh, iniciamos hace dos semanas, estamos en el, en el tema de, de ingreso de inventario para, para el nuevo, nuevo programa y ese es nuestro objetivo que está planteado ah, pues, para ahora. Pues qué bien, sí. qué bien, Carlos. ¿Crees tú que el, esta decisión que has tomado en algún momento de levantar este emprendimiento, de este taller, ¿crees que ha sido una gran decisión de, que has tomado o no te arrepientes de algo? Arrepentirme, no. Porque esta es una profesión que, que me gusta, que me ha enseñado mucho, que me ha permitido tener muchos grandes amigos, me ha permitido mejorar todo el tiempo, eh, arrepentirme no. Lógicamente que hay muchas cosas que uno sí se puede haber eh, eh, hecho o mejorado en, en ese tiempo, con el conocimiento o con la experiencia que tenemos ahora, como todos. Pero sin embargo yo creo que, que dando gracias a Dios las decisiones que se han tomado, Entonces, eh, tuvimos un pequeño corte, ¿no? sí, sí, sí, eh, bueno. el típico de la de esto de la internet, pero bueno, nos estabas diciendo de que eh, bueno, has tomado una gran decisión y, y que no te arrepientes ¿no? De, de, de lo que has hecho hasta este el momento y lo que estás haciendo, sí, sí. Y bueno, entonces estamos con, con la frente puesta en el, en el nuevo uh -huh. objetivo y mejorar todos los días. Tratamos de mejorar en, en el taller, de uh -huh. innovar y tratar de dar un mejor servicio claro y esto es eh, no solo un crecimiento eh, tuyo propio familiar sino un crecimiento de, de catamayo en este caso porque porque es un aporte importantísimo en cuanto a lo que tiene que ver con el servicio a, a los vehículos el servicio automotriz leonardo qué piensas al respecto tienes alguna inquietud lo escuchando con atención definitivamente bueno eh, ya lo han conversado y definitivamente, pues, tú ya lo decías, es un emprendimiento que está generando también trabajo a, a nuestra gente, e incluso, pues, nos comentaba también a gente que busca también el porvenir de otros países. Y esa es la manera, ¿no?, de, de todos que debemos siempre enfocarnos a, a emprender, a poder también de una u otra manera aportar eh, al desarrollo, a la parte económica de nuestra sociedad. Y qué bien por, por ello Felicitarlo a, a Carlos, conocemos de, de su empeño, de su trabajo y también de su pasión que son las, las motos y bueno, mm -hmm. esta es una pasión que algún momento ya la habíamos conversado, pero que pues eh, no es malo siempre recordar lo que nos gusta hacer, ¿no? En el tiempo que tenemos libre luego de nuestro trabajo, siempre tenemos algo por ahí que realizar, mi estimado Carlos Así que, pues, éxitos nada más que, y gracias también por habernos acompañado. Ya creo que estamos cerca de la recta final, mi estimado Ramiro. Eh, pues sí, Leonardo, entonces eh, nada más agradecerle a Carlos. Y bueno, ya que mencionaste, Leonardo también es una de, de, de las pasiones. Yo creo que todos tenemos algo especial, alguna pasión, algún hobby. Yo creo que, ya lo dijiste, Leonardo, el hobby de Carlos es las motos. Carlos, así que pues quizá en otro momento también podamos eh, seguir conversando y que nos cuentes un poco más de, de, de eso, de, de esa pasión que tienes de las motos. Y si quieres enviar un saludo para, para tu gente, para tus amigos, los clientes de, de tu taller SELICAR, a tus amigos, pues esta es la oportunidad para que también los invites a que conozcan el servicio que tú ofreces, que todo el personal ofrece acá en SELICAR y la dirección también y cómo te pueden encontrar. Muchísimas gracias Ramiro, Leo. Eh, bueno, un saludo cordial para todos mis, mis amigos que dando gracias a Dios hay bastantes eh, aquí en Catamayo y en otros lados que nos unen muchos, eh, muchas cosas en común, eh, muchos objetivos planteados también que los iremos realizando poco a poco en el tema de deportivo, hablando de las motos. Uh -huh. eh, bueno, el taller está ubicado a una cuadra de León, en la Mercadillo y 12 de Octubre. Eh, cualquier información a mi número de teléfono, que es el 099-240-6079. Estaremos gustosos en, en servirles en, en todo lo posible. Muy bien, eh, Carlos. Entonces, queremos una vez más agradecerte por habernos acompañado, por habernos contado un poquito de tu, de tu vivencia, de lo que eres realmente como ser humano y de lo que haces en pro del desarrollo de Catamayo. Muchas gracias y éxitos en tus nuevos proyectos, Carlos. Gracias, Ramiro. De esta forma, llegamos a la parte final. Amigas y amigos que nos ven y escuchan a través del de canal virtual La Voz del Sur. Esto fue Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Mañana volvemos con otro invitado a las 18 horas con 35 minutos, hora de Ecuador. Que la pase muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función.